Buenas tardes a todas y a todos, tanto a los que estáis presentes en el aula, como a quienes nos seguís desde este, las ondas digitales. Eh, como bien sabéis, eh, soy Pablo Lombardo, responsable del Máster de Recursos Humanos en EUDE, Business School. y hoy es un gusto eh, tener la oportunidad de hacer... Lo que mejor se puede hacer es cuando iniciamos procesos, actividades, etcétera. Y es comunicar que formalmente vamos a cerrar nuestro ciclo de de Academy que hemos venido este, desarrollando, pero sobre todo lo más importante. Ustedes han estado aquí con nosotros este, intentando en la medida de lo posible aprovecharlo de la manera más adecuada con la gente que merece este estar, porque se dedican a esto, que son nuestros eh, partners, socios y amigos, colegas y profesionales a los que siempre, este, con los que contamos, eh, y que hacen de Ramstad la consultora de recursos humanos. darle las gracias, en primer lugar, a Samantha, porque este ha sido un tiempo que ha agregado a las ya múltiples ocupaciones que ella tiene y que evidentemente nosotros aprovechamos porque de primera mano nos están viniendo a explicar qué está pasando en el mercado de trabajo y sobre todo qué va a pasar. Y mmm, una de las grandes ventajas es que cuando se saben determinadas cuestiones se pueden hacer los ajustes que corresponden. Y en segundo lugar, porque nosotros somos un centro formativo y además nos dedicamos a apoyar a los profesionales en todo lo que es su aventura profesional. Entonces, en ese sentido, es un ganar, ganar. Entonces, Samantha, en primer lugar, de verdad, darte las gracias porque las referencias este, y las actividades programadas hasta la fecha están buenísimas y esperemos que éstas sean el broche de hoy. Este, hemos prometido que hoy será más concreto, más específico, pero sobre todo este, eh, haciendo referencia a lo que es relevante o importante, que es a todo lo que tiene que ver con tecnología, con, con, con inteligencia artificial, con Big Data, con todos estos términos que lo que revelan es una realidad en General con respecto a las empresas y sus misiones, pero sobre todo en lo que afecta a las personas que queremos integrarnos en esa misma. La audiencia es suya, así que bienvenida, y este es el cierre de este primer ciclo, pero que prometemos solemnemente continuar con otras muchas cuestiones que este, tenemos ahí ya más o menos en línea. Dar las gracias, por supuesto, al Departamento de Atención al alumno, Javier de Nova, porque este, ellos han hecho, junto con los compañeros de marketing, este, todo esto posible. Muy bien. Muy bien. Pues nada, me voy, voy a clase, vuelvo. <risa> Hasta luego. <risa> bueno, muchas gracias. Eh, buenas tardes, buenos días. Para, para todos, ya os voy cogiendo hasta cariño, ¿eh? porque veo caras eh, recurrentes y me va a dar hasta pena hoy. Pero bueno, eh, muchas gracias por, por tener a Ransal, por tenerme aquí para cerrar este ciclo. Eh, lo que hemos intentado en este ciclo es eh, juntar teoría y práctica. Es decir, oye, esto que estáis viendo aquí en las aulas, eh, realmente, eh, ¿cómo es ahí fuera? Para que eh, eh, fuera una línea continuista y, y sobre todo que gestionar expectativas ¿no? de, de esto. Iba. Esta última sesión va a ser muy específica. Hemos hablado un montón de digitalización, de globalización, eh, de entornos cambiantes y, y esto va en concreto sobre el mundo Haití. ¿vale? Eh, ¿Y por qué decimos que es un paradigma? Porque vamos a ver cómo eh, ha cambiado mucho, os diría, en los últimos 10, 7 años, ¿vale? Y va a seguir cambiando. Y porque, bueno, mirá, es que yo estoy haciendo el máster de recursos humanos. Igual esto no me aplica mucho. Os va a aplicar bien porque terminéis en una empresa tecnológica, aunque vuestra función no sea tecnológica bien porque tengáis una posición tecnológica. Eh, eh, y aún así, imaginaros que estáis en un rol no tecnológico en una empresa no tecnológica. Vais a tener que lidiar con estos perfiles ¿no? y, con estos, eh, y con este mundo. Con lo cual, bueno, pues un bañito para acercaros un poco más, eh, a, sobre todo, el, eh, algunos tecnicismos ¿no? y, y, y, y sepamos de, de lo que hablamos. Primer paradigma, dos. ¿eh? El primero es eh, el mundo para el perfil informático está cambiando. ¿no? Si nos vamos a un informático de hace 10 años y nos lo imaginamos, bueno, un, ser un poco friki, ¿no? ¿No? ¿Sí? Eh, amante de las series, de Star Wars, ¿esto? camisetas, ¿Eh? Eh, extrañas, incluso en un banco donde van todos, tal. Este es el de las camisetas extrañas. Bueno, esto me ha cambiado mucho, tengo que decir. Pero, eh, pero, eh, eh, con que entrara, podía no saludar, no pasa nada, es informático. ¿vale? Eh, se ponía hacia sus cosas, se iba sin saludar, sin despedirse también, no pasa nada, es informático, y esto ya no. Ahora, eh, a este tipo de perfiles, hablo del informático, que es muy concreto, pero es, es un amplio gama, gama de perfiles, eh, sí que se le va a pedir eh, algunos skills. Ya, ya, tiene, ya va a tener que saludar. ¿eh? Se le va a pedir que sea una persona eh, creativa. Antes era más bien ejecutora y ahora no. Ahora eh, todo esto que veis eh, ves alrededor, eh, que tenga visión de negocio, ah, que, que le dé una vuelta a las cosas, que se ponga en el lugar de, del otro, eh, que sea una persona imaginativa, eh, que tenga cierta chispa, que sea inspiracional. Esto va en el par de, eh, de los perfiles tecnológicos en este momento. Ellos también están en una fase de adaptación. ¿no? Si nos vamos en una empresa... Eh, este es un departamento de IT tradicional donde todos, depart todos los departamentos o de todas las empresas que tengan un departamento de IT normalmente tienen eh, dos bloques. Uno eh, la gente que se dedica al desarrollo y otros los que se dedican a sistemas o infraestructuras. ¿no? Eh, a veces incluso entre ellos se comunican eh, correctamente. Ahora ya, eh, de hecho hay roles que sirven para eh, ayudar a comunicarse a estos dos grupos de la de, de, de ciudad ¿no? pero <risa> a estos dos grupos de especializaciones informáticas, porque ni entre ellos hablan en, en el mismo idioma. ¿Qué perfiles? Nos podemos encontrar en todo lo que es aplicaciones y desarrollo. Eh, no es que sea bien bien software y hardware, pero sí que hay mucha correlación en esto responsables de CRM o ERPs o responsables de desarrollo. CRMs es cualquier aplicativo o, o, o sistema que eh, te ayuda en la gestión, sobre todo comercial. Y ERPs son sistemas que te ayudan más en el back office. ¿no? Si yo hago labor comercial donde introduzco los datos es un CRM y eh, si yo subo facturas a SAP, por ejemplo, esto es una ERP. ¿Vale? Está el director de proyectos, el jefe de proyectos, eh, porque, porque sí, son muy especialistas, pero ellos también tienen sus terapias. ¿eh? Consultores funcionales, consultores y eh, desarrolladores, programadores, eh, consultores junior. Esto es lo que estaría en la, en la base de ese eh, área. Y después están los de sistemas. ¿no? Tenemos el responsable de sistemas, director de área, jefe de área, arquitecto de sistemas aplicar eh, el administrador de sistemas, los técnicos y el de primer nivel, que estos son eh, las personas cuando eh, tú levantas el teléfono, no te funciona algo y le dices no me funciona esto, bueno, pues esto es el operador o el soporte técnico, o CAO o como le quieran llamar. Y después estaba el negocio, aparte, ¿no? Y ahora ya no. <risa> ahora, con la transformación digital... Eh, este departamento está absolutamente integrado en los negocios. Vale. Tanto es así, eh, por ejemplo, Randstad es un caso, que el, el director de ti está dentro del comité de dirección, donde está el financiero, el de recursos humanos. Antes, pues informática colgaba o de servicios generales o de administración o de, no, de, sobre todo del, del departamento financiero, colgaba muchas veces. Y ahora no, ahora tiene tantísimo peso, sobre todo cualquier empresa que realmente apueste por una transformación digital eh, eh, será los man, eh, el manager, una persona que su opinión y sus decisiones sean claves para el negocio. ¿Vale? Hay una interacción eh, brutal. Bueno, esto era antes. El departa los departamentos informáticos estaban aquí, ¿no? en las galeras, remando. Eh, aquí estaba negocio y negocio era el que veía el horizonte y les decía a los de abajo, que no hacía falta que vieran mucho, eh, que remaran en una u otra dirección. Y eso ya no, ahora ya eh, es un barco de ¿no? Es Han pasado de estar abajo a estar arriba. Y, y de ver muy bien y de compartir esa visión de negocio, esa estrategia, de dar su opinión en, en cuanto si queremos ir por allí hemos de hacer esto eh, y ser 100% parte, de, parte del negocio. ¿no? no es un departamento oscuro, gris de back office, es un departamento generador y transformador. Podría haber hecho un cajut con esto. ¿Os suena? Sí, ¿no? Algunas cosas. ¿Eh? Sí, ¿no? Vamos, lo oigo mucho y luego, a ver. Eh, eh, ¿Alguien sabría explicar algo de esto? Porque oírlo lo oímos un montón, ¿no? ¿Quién no, es, ¿quién no habla de visiones inteligentes? ¿Eh? ¿No? esto eh, Bueno, pues vamos a, vamos a hacer un repaso, Nos ha aquí, no se ha ultimado aquí, no un glosario, pero sí de tendencias, ¿no? porque no, hay, aquí hay un poco de todo, eh, no son sistemas, no son tecnologías, hay un poco de todo, para que os llevéis una cultura general ¿eh? y, y no vayáis al baño cuando empiecen a hablar de blockchain. ¿no? bueno. Business intelligence, intelligence o BI. Esto es eh, realmente cómo el negocio utiliza el dato. Es la cara bonita del dato. ¿Sí? Eh, una compañía eh, genera, administra, recibe un montón de datos. En masa. En masa, eh, imaginaros Google la cantidad de datos que recibe, pero son datos en, en bruto. Cuando llega a los que toman decisión, han pasado por un proceso de business intelligence. Es decir, que cuando yo veo esto, imaginaros en todo esto, hacemos eh, miles, millones de contratos. Eh, pero claro, son contratos ANIES, ADNEI, eh, cortos y largos para un tipo de empresas, esto, si no se ordena, o sea, yo, que estoy en negocio, sería incapaz de extraer una conclusión o tomar una decisión. Hay alguien dentro del Randstad que me los ordena, me los limpia y me los da para, para yo decir, ah, pues estamos haciendo este tipo de contratos, entonces deberíamos ir por aquí. Yo, yo ya no tengo que ordenar, que pensar, que limpiar. Eso es business intelligence cómo le llega la operación al dato, el dato a la operación, perdón. Eh, me voy a saltar una, Big Data, al final es los datos, se llama Big Data, wow, tampoco fueron muy creativos, porque hay muchos datos, tanto que, que se dice que los datos están eh, ordenados o categorizados en data lakes, ¿no? en lagos de datos eh, y para pasar de aquí a aquí interviene el Machine Learning ¿no? esto es la base de todos los procesos de transformación y de ordenación de, eh, para transformar los datos en BI en, en ese proceso de Business Intelligence tal que cuando llega el dato aquí yo ya puedo tomar decisiones ¿Sí? claro bueno, pues eh, antes los datos se guardaban en, en, en servidores físicos. Ahí estaban los datos. Todavía hay mucho servidor. Y dependiendo de la industria, de la seguridad que necesiten, sigue habiendo mucho servidor. Pero eh, los servidores tienen una limitación de capacidad. ¿Por Porque es algo físico realmente. Eh, y después, para compartir datos, es, eh, no es tan cómodo. La nube lo que tiene es que tú subes los datos a la nube, te caben todos los que quieras. Y por otro lado, si quieres compartir, es mucho más fácil compartir los datos en la nube a través de internet. Tiene un riesgo. Es más fácil compartir y es más fácil que, que te los compartan sin tu querer. ¿no? Los ciberataques es mucho más fácil en, en un entorno cloud que en un servidor físico. pero cada vez es más tendencia, eh, por, por un tema de espacio y, y de, estudio, de operatividad, eh, el guardar al final son almacenes. Estos almacenes, ha habido tres compañías muy espabiladas que se han hecho dueños de las nubes informáticas. Microsoft, Google y Amazon. Entonces, lo que hacen las empresas es alquilar, eh, alquilarles, bueno, no serán metros cuadrados, serán megas en, en Macrillo a estas empresas para guardar sus datos. ¿Sí? Lo estoy intentando explicar así muy, muy visual, pero paradme si sí, veis que, que, que no ha terminado suficiente. Robotics, esto es otra tendencia ya hablamos, de, estuvimos hablando de oye, cómo se estaba transformando el empleo, se estaba generando, se estaban eh, quitando puestos, la robótica eh, que no es más que una automatización de procesos, pues esto es lo que ayuda a reducir ciertos cierto equilibrios. Eh, en nuestra mente están pues, las fábricas, ¿no? Antes eran personas y ahora pues, eh, son máquinas, pero no hace falta que sea tan manual. Eh, procesos administrativos, por ejemplo, uno, uno de los mayores consumidores de robótica son los bancos. O los departamentos de recursos humanos. ¿Por qué? Porque se puede robotizar o es más fácil robotizar cualquier tarea, sencilla y repetitiva. ¿Sí? Puede ser algo físico en una fábrica, pero también puede ser eh, la gestión de facturas. ¿No? La gestión de facturas, tú puedes enviar una factura, yo la recibo, la, la punteo, la valido, la introduzco en un sistema o Tú me puedes enviar por mail una factura. Mi servidor recibe esa factura. No interviene nadie. La ley. Porque es que todas las facturas son iguales. Una empresa, un total, un IVA. Esto es muy... Siempre es igual. Mi sistema. La ley. Eh, si hay unos parámetros, le da orden de pago y la guarda. Y no hace falta que haya nadie haciendo esa tarea sencilla y rutinaria. Entonces, procesos administrativos en bancos, todo, todo eh, eh, se está robotizando. La inter Internet de eh, eh, Internet of Things o el Internet de las cosas. Esto es. Eh, cos cosas físicas, eh, pues también puedes aplicar eh, la, toda esta tecnología por ejemplo, para eh, subir las personas de tu casa. Una casa domótica. De estas que vemos en TikTok que mola un montón. ¿eh? Todo eso se hace, se hace a través de Internet of Things. Que es eh, como mi móvil, cosa física, se comunica con mi eh, horno ¿eh? para que se ponga a las 8 y 20. Esto es Internet of Things. Esto es tendencia. Cada vez vamos más hacia esto. Blockchain. De hecho, las bitcoins son blockchain. Blockchain es los datos, eh, cuando pasan de lagos, se, eh, eh, se, se almacenan en, en eh, bloques o cubos. Y lo que van haciendo, yo lo intento explicar así, si fue enseñarme, me imagino que lo haría mejor o peor, no lo sé. Eh, ¿Habéis jugado al Tetris? Sí. Bueno, pues así. Esto, así me lo han explicado a mí, esto es el blockchain. Van encontrando sus huecos de forma inteligente para eh, formar procesos eh, o incluso las eh, cibermonedas. Al final, eh, una cibermoneda es un espacio físico de datos eh, eh, no replicable, por eso dicen que es dinero, y se genera a través del blockchain. ¿Vale? Es un proceso realmente donde se juntan bloques de datos. Ciberseguridad, bueno, pues estos es tres topics. Todas las semanas hay eh, empresa, bueno, todos los días hay ataques de ciberseguridad, por supuesto, eh, pero todas las semanas hay alguna noticia empresa de un ataque un poco así eh, importante. Y al final es cómo mantener tus datos seguros. Los datos que más seguros hay que mantener son los datos personales. Vale, estos si de hecho, eh, aunque sea con un ciberataque, por ejemplo, en Bramstack, manejamos un montón de datos personales. Claro, manejamos currículum y ahí hay, eh, pues todo, todo, o sea, menos datos de salud. Eh, yo creo que entonces si tú tienes un ataque de ciberseguridad y salen estos datos a la luz, eh, las sanciones son espectaculares. Eh, son sanciones para animar a las empresas a que protejan muy bien sobre todo los datos personales. ¿no? Eh, tiene sentido. Social Apps, eh, de los puestos dentro de tecnología que más eh, se demandan, son desarrollos de APPs. Cada vez más nuestro, nuestra vida está en el móvil. Y todo lo hacemos a través del, del móvil, sí, que puedes manejar en web, <risa> pero eh, hay una tendencia y, y cada vez eh, el móvil va a ser eh, más y más parte de, eh, de nuestra vida. con lo cual, ahora casi cualquier servicio, casi cualquier producto, sobre todo casi cualquier servicio, va, va a desarrollar su app Desarrolladores de, de apps, eh, también porque eh, a nivel incluso social nos relacionamos más con APT, ¿no? hemos cambiado el bar por Tinder, ¿no? pues esto es, tiene que ir a pasado. Y por último, eh, todo tema de eh, movilidad, movilidad eh, física o movilidad en el sentido de, de cambio. Son tecnologías que, que están, o sea, siempre la tecnología ha cambiado, claro, eh, pero ahora a un ritmo vertiginoso, ¿no? Entonces, esta, esta sensación de estar constantemente eh, actualizando, constantemente eh, desarrollando, eh, pues, pues es otra de las tendencias tecnológicas. Sí, un poco más claro estos conceptos del día a día. Sí. sí. Este quedó, yo creo que no es lo de machine learning. Eso es. Ah, sí. sí eso sí. es como, como System Engine Optimization. Sí, lo la mismo. optimización. Lo, de, sí. De, de, de, claro. Con, con los Correcto. Correcto. Correcto. Eh, sí. Y luego hay otro concepto, por ejemplo, que pensé que ibas a, a preguntar esto es el M2M, que es eh, cómo se comunican las, eh, el sistema de comunicación entre, entre dos máquinas, entre dos cosas que tienen más que ver con Internet. M2M, que es Machine to Machine. M2M. Oye, y... y... Hace cinco años os voy a poner algunas posiciones que no existían. ¿no? Igual dentro de cinco años, vamos bueno, casi seguro, estas ya pues estarán absolutamente eh, eh, desfasadas y tendremos otras. O, o no, serán evoluciones. Esto. ¿Habéis oído hablar de la metodología Agile? Porque ahora se aplica a todo. ¿no? Para hacer algóndigas, metodología Agile. Esto, esta, bueno, creo que hay una slide un poco más, eh, más adelante. Esto es una metodología para que se pueda implementar en cualquier cosa. Y el Scrum Master es el gurú. Eh, no le quieren llamar porque en la metodología hay, allá no hay, no hay líderes, no hay, no hay jerarquías, pero vendría a ser al que eh, organiza y ordena. Bueno, pues no manager, pero sí el... el el jefe de ese proyecto, qué metodología hay. De hecho, hay certificaciones, no hace falta una base tecnológica para ser Scrum Master. A mí es una metodología que me gusta, que ya luego, luego veremos. Entonces, eh, esta persona lo que hace es dirigir un proyecto siguiendo esta metodología eh, que se basa en eh, no ser perfecto pero ir avanzando. ¿Sí? Luego está DevOps, que es otra metodología. Esto, ¿os acordáis que os dije? Hay personas que se dedican a que la parte de, de desarrollo de sistemas se comuniquen. Pues son estos, los DevOps. Es, eh, son, también es una certificación que, que tiene que ser, Esto sí, necesita un componente tecnológico, un background tecnológico un poco eh, más potente. Porque eh, para que se integre mejor y fluya toda la comunicación, los avances y más, pues esto es una metodología de dos. Responsable de transformación digital. Bueno, hace eh, cinco años nadie tenía este puesto en una empresa. Había uno que sabía más y ya está, o era un poquito más innovador. Ahora organizaciones grandes, sobre todo, eh, tienen una persona eh, que lidera cualquier transformación en los diferentes ámbitos de una compañía que requiera una transformación digital. Y en empresas pequeñas se lo encargan a consultoras. ¿vale? Porque igual no tienen eh, para, para tener ese puesto ahí de forma constante. ¿no? Data scientists. Estos suelen ser eh, matemáticos, estadistas, eh, que de un dato saben extraer conclusiones, saben manejar, ordenar, eh, optimizar datos. Estos son los data scientists. Nos hemos dado cuenta las empresas que, que Google el primero nos lo ha enseñado, quien tiene el dato, tiene todo. Entonces, esto va a tener muchos datos y después de saber utilizarlos. Eso es lo que hace el data scientist. Full stack developer. Este es un estratega. ¿No? Eh, suele ser eh, un puesto temporal en las empresas, tú contratas a uno, es pues más bien una especie de freelance, eh, que te hace una labor de consultoría y te da toda la estrategia eh, de cambio digital. Luego, este se, tarda, se eh, trata más de, de implementar, ese es el que piensa en la estrategia de eh, desarrollo tecnológico. Luego tienes el arquitecto cloud, de estos no hay, casi. Tiene que ser una persona que eh, tenga tanta experiencia en cloud, bueno, estos son tíos que ganan 150.000 euros. Tenga tanto eh, conocimiento cloud que con lo que tú le digas, él te va a construir la arquitectura cloud. Por eso se llaman arquitectos, o sea, tu arquitectura en la nube para gestionar todos estos datos. Como hay consultores hacker éticos, entonces estos son hackers buenos, ¿no? Eh, generalmente son hackers, su experiencia es de hacker, ¿no? Hacker chungo, que se pasan al lado, al lado bueno. Bueno, al final nadie eh, como un hacker sabe defenderse de los propios, propios hackers, ¿no? Entonces ellos trabajan en ciberseguridad en las empresas. Pero lo, esto es que suelen haber sido hackers previamente y lo que hablábamos el desarrollador de móvil de aplicaciones móviles todos estos eh, hay pie en pie en estos eh, y, y a nivel eh, internacional eh, hace un par de semanas hablaba con mis compañeros eh, tengo una empresa que busca pues no sé lo que era eh, no me acuerdo en eh, un arquitecto clave, pero no tan, no tan potente. Y, y me, me dijo el manio, no, no, no le voy a pasar presupuesto. Dice, es que no hay. Dice, Está, bueno, no sé qué barbaridad, ¿están dispuestos a pagar...? Digo, a la empresa, ¿estáis dispuestos a pagar...? No, no, pues no hay. O sea, ya no es cuestión de que yo te cobre más o menos. Es, eh, eh, o pagas esto ahora, Además era una empresa pequeña, tú no eres muy atractiva para trabajar, que te voy a decir, habiendo empresas aquí, y encima no vas a pagar mucho. Pues es que ni te voy a pasar a oferta. Así está. Así de duro. Bueno, y estas son tecnologías eh, que hace cinco años no existían y, y ahora están a la orden del día Entonces, el primer paradigma es eh, cómo se están eh, transformando los propios eh, departamentos de tecnología y, como hablábamos, el otro paradigma es el profesional informático tecnológico también, también eh, requiere nuevas competencias. Dar sentido al dato. Antes no se pedía que el informático entendiera el dato. Simplemente que siguiera unas instrucciones y que lo gestionara, ¿no? que lo guardara, que lo custodiara, que lo dividiera, pero si, si no hace falta que pienses. Y ahora sí. ¿no? Ahora eh, tienen que ponerle cabeza a toda esta parte de eh, análisis del dato eh, para realmente exprimirlo bien. Luego, eh, lo más contrario al cliente era el informático. Y ahora no. Ahora, de hecho, eh, por ejemplo, nosotros eh, visitamos a los clientes con nuestro departamento de informática. Antes era para no sacarlos de casa, ¿No? eh, Ni ellos querían, ni yo quería llevarlos. O sea, esto era... no, no. Y ahora sí, porque el cliente me va a hablar de unas cosas y yo necesito que ellos me lo hagan realidad. Y ellos van a tener que pensar como el cliente, entender sus necesidades, ver para qué lo van a utilizar, eh, proponer ideas. De hecho, yo en, esa, en esas reuniones soy casi la que menos aporta. Igual un poco de traducción entre los dos mundos, pero, pero cada vez tienen que estar más presentes en, en, en la operativa, la que sea, ¿no? y entender esta parte de, del cliente. Y, y después, eh, que ya se trabaja en equipo, y ellos también. ¿no? Antes era el trabajo IT era bastante aislado, monotarea, cada uno tenía sus funciones dentro de, de su área de expertise, y ahora eh, cada vez más, ya no entre ellos, por supuesto, pero eh, los proyectos son multidisciplinares. Las empresas cada vez trabajan menos por departamento y más por proyectos. Y entonces hay que sacar un nuevo producto y, por supuesto, el Product Manager está ahí, pero van a meter a alguien de comercial para que les cuente no sé qué, no sé cuántos. El de informática para que le dé su visión de esto, cómo se puede implementar, o no te vengas arriba, esto no se puede hacer, o se puede hacer en estos plazos. Al de recursos humanos para decir, oye, ¿cuánta gente necesitas para este proyecto? Es decir, van a tener que saberse mover en, en un entorno colaborativo eh, y además multicultural, ¿no? porque cada vez somos más, eh, eh, nos mezclamos más, y esto, y esto, está, esto está muy bien. Cultural, eh, de edad también, y por supuesto de, de género, de diversidad. Así que, eh, igual esta imagen, bueno, vosotros sois jóvenes y entonces igual habéis nacido con esta imagen, pero si miramos de 10 años atrás, ahora, eh, este mundo IT eh, se, se ha transformado cualitativamente y también ha ganado en esta importancia. Y ahora esto es un poco lo que se espera de cualquier perfil IT, ¿no? aunque todavía. Por ejemplo, si hacéis selección de, de, de perfiles IT, eh, vais a ver si hay un gap entre las edades, ¿no? eh, eh, Personas igual de 50 años eh, todavía están un poco, igual se han actualizado a nivel tecnológico y son excelentes profesionales, pero estas skills no han tenido tanta oportunidad porque nadie se las ha pedido, ¿no? Y yo creo que perfiles eh, más jóvenes, pues ya, ya sí que vienen con este mindset. Y esta metodología. Eh, el resumen de esta metodología es, yo tengo un objetivo. Y este objetivo es perfecto, ¿no? Porque yo ya lo de, bueno, pues sí, alcanzable, realista, todo esto que tiene que tener un objetivo. Eh, pero de aquí a aquí... Hay pasos. Entonces, tú puedes elegir no empezar a trabajar hasta que no llegues aquí. No lanzar un producto hasta que estés aquí. No implementar algo, este, no comunicar algo hasta que estés aquí. Es decir, hasta que llegues al objetivo y esté perfecto. Lo que te dice la metod metodología Jai es, bueno, vayamos poco a poco. ¿no? Igual aquí es un poquito pronto, tal pero... Oye, me voy a, al mínimo. Esto es perfecto, ya llegaremos. Pero ¿qué es lo mínimo para empezar a funcionar? ¿Patinete? Pues patinete. Vamos a salir de momento en patinete. Sabemos todos que no es perfecto, tenemos que convivir con esto. Pero también nos da aprendizaje si tú arrancas aquí. Eh, esta met metodología que eh, se gestiona por proyectos y lidera el Scrum Master, eh, ya os digo que, que se certifica, eh, se trabajan avances diarios, en lo que se llaman dailies pues todos los días hay pequeños avances y también se trabaja mucho, que esto es un gran cambio para los eh, perfiles IT, es en, en la crítica constructiva hay una, en estas bellies, eh, yo te digo que pienso que tú podías haber hecho mejor. Sí, sí, todo desde un espíritu eh, constructivo y sin ofenderse, pero con muchísima rapidez y muchísima trans transparencia. Ah, recojo esto, hoy lo voy a cambiar. Ah, sí, te comprometo y se trabaja con post-its. Bueno, esto para que tengáis ahí un poquito eh, idea. Y es una metodología que se empezó para eh, informática, solamente decir, vamos a sacar una app, estupenda, esta es, pero, oye, yo voy sacando y luego, por eso se actualizan las apps, voy poniendo mejoras y mejoras y mejoras, y seguramente luego por aquí haya coches más potentes todavía, pero me, da, me permite avanzar de forma más rápida, no espero a, a tenerlo perfecto. Y Bueno, ya para terminar, eh, esta visión y sobre todo para, eh, en cuanto a la metodología Agile, eh, que salgáis con, con, mirando, pensando grande, ¿no? Este es el think Peak, ¿no? el, el oye, ¿hay cosas que son imposibles? Bueno, bueno eh, eh, no hay nada que sea imposible, solamente vas a necesitar un poquito más de tiempo. Hablo de... En, entornos profesionales, ¿eh? pero pero animaros a esa, eh, a, pues esto, a, a pensar grande, a decir, bueno, pues es imposible porque lo veo muy lejos, porque es muy difícil, pero realmente si tú tienes empeños, si das los pasos adecuados, si te tomas tu tiempo, oye, pues impossible is, is nothing. Y hasta aquí, porque está... ¿Dudas? ¿Perfiles tecnológicos? ¿Entornos tecnológicos? Bueno, yo no soy de aquí, ¿eh? que me han tenido que formar en esto. Sí. Esta charla la ha dado mucho mejor mis compañeros de Technologies. Dentro una división de branco tenemos una división que selecciona este tipo de perfiles, porque además necesitan y, eh, los mismos consultores una actualización constante en, en metodologías, en tipo de, en tipo de perfiles. Sí, sí. Randstad, eh, bueno, Randstad hace muchos servicios de recursos humanos, casi cualquier servicio de recursos humanos que te puedas imaginar, pero en lo que es búsqueda de talento hay como tres partes. Una que es eh, para puestos medium low, ¿no? Entonces aquí está eh, trabajo temporal y selección de puestos medium low. Luego está Randstad Professionals, que es consultoría que es para puestos medium o management, y después Headhunter, que es para puestos de dirección o management team. Sí, tenemos. ¿Y cómo hace parte de Es que yo estaba buscando en Play Store y no vi la aplicación de España. Sí, en iOS y en Android. Sí, en Play Store está. Es el tipo nombre, pero dice France de España. Sí, esta es. sí. Ah, entonces por eso. Yo te escuché, ¿Pero si sí, buscas lo España? Y ahí, y realmente ahí puedes buscar eh, tanto de director general o de mozo de almacén. Estamos compartimentados para que tú puedas hacer tus búsquedas o poner tus alertas sobre lo que estás buscando. Tenemos APP of course. sí. <risa> ah, okay. Y muy bien valorado. Sí. Con respecto a recursos humanos, ¿cuál es la mayor demanda? que ¿Cuáles son las herramientas que se requieren? ¿Cuáles son las fuentes aparte? ¿Ese es un gran problema? Scrum Master? Sí. Aparte de ese. Mira, una certificación Agile. Eh, esto suma, porque es súper tendencia, super tendencia y se aplica, os digo, a hacer algo de gas. o sea, se aplica cada vez más a todo. Es decir, ¿en recursos humanos se utiliza metodología AI? Sí, es, es un plus, por ejemplo, tener esta metodología. Eh, sobre todo, eh, el, eh, la capacidad de, de que no te den miedo las herramientas, porque... Cada empresa tiene su CRM, tiene su ERP, es cuestión de aprenderlas. Pero sí ser una persona eh, que, que te sientas confortable entrando en Internet, saliendo en Internet, yo creo que con nuestra vida ya, ya, ya nos da, ¿no? Para manejarte bien con una app no, no, <risa> esto es un poco. Algunas empresas han entendido que más no bien ellos capacitan, ¿verdad? ¿no? Para que se deshacen con los que ellos manejan. Sí, claro, sí, sí, sí, sí. Sí, sí por ejemplo, en, eh, SAP, SAP, es una ERP y es que se utiliza mucho en recursos humanos. Certificarse en SAP es una pasta. Es mejor que te lo enseñen en la empresa. Antes, como eh, antes sí pedían más esa certificación, pero ahora las empresas yo creo que están más dispuestas a, a enseñártelo. O yo qué sé, si vas a hacer nóminas, pues el paquete de A3NOM, esto también, bueno, esto es más un paquete que un RP. Pero sí, eh, te diría que el 80% te dan la formación para que te entrenan para poder utilizar la ERP. Sí. Sí, sí. O por ejemplo, ERPs eh, eh, para la trazabilidad, que lo hablábamos en alguna charla, para todo el proceso de reclutamiento... Eh, que te llegue el currículum, que pase por las fases de entrevista tal, para que no se pierda esa candidatura. Eso es a través de una RP. Eh, pues sí. ¿Cuál se utiliza mucho? WordPay, por ejemplo. Es una RP que se utiliza mucho. Pero eh, también os digo que no son muy complicadas de aprender. Buscamos prácticas los en ese tiempo de, de, de Hombre, claro, si os dicen World Day, pues es, un, es una buena práctica porque ya, eso lo vais a tocar seguro. O OSA también. Luego hay muchas empresas que, sobre todo empresas grandes, la desarrollan a su medida. La de Ramstad es de Ramstad, es que no. Entonces, esta la enseña. Pero el certificado te da una de certificados. Claro, sí, sí. No es que te den tanto que salgas certificado en esto, que te den una formación y te certifiquen, pero sí que te lo enseñan. Eso tal que si vas a otra empresa ya lo sabrás. Y no te van a pedir un certificado que digan: ¿Has trabajado con Bote? Sí, mira, lo que dices porque no todo el mundo las, todas las empresas lo utilizan para lo mismo mira para esto para esto para esto ya verá que tienes eh, que conoces por ahí sí yo quería preguntar algo similar porque bueno sabemos que la mayoría de las tenemos no relacionadas con T, pero a muchas de las vacantes a lo mejor están pidiendo pues a lo mejor que sepa un poco de no sé de análisis de datos era verdad, ¿cómo, ¿cómo que recomendarías? ¿Qué podemos complementar para entrar dentro de los perfiles que ahora se están presentando? Hay algún, eh, algún, alguna certificación de data analysis, por ejemplo. Eh, para ese tipo de puestos y de becas, eh, los que más fácil lo tienen es gente es, eh, de estadística y de matemáticas. ¿no? Esto, estos entran solos aquí. Pero eh, ahora, por ejemplo, en recursos humanos no se habla de otra cosa que eh, ah, HR Analytics. HR Analytics. Es decir, el dato también para la parte de recursos humanos. ¿no? Entonces, buscar... Algo que tenga que ver con HR Analytics en vez, de, en vez de Business Analytics, HR Analytics. Y eso complementa también bastante bien toda la parte de datos orientada a recursos humanos. ¿Más cosas? En algún punto nos, nos funciona, eh, por ejemplo, yo estoy en el sal, ¿no? pero también tengo un compañero en el MBA que no está buscando de prácticas y demás me compartió un programa que él desarrolló, ¿no? Para su empresa, dijo: toma el curso y me da este tipo de cursos que no son certificaciones, o sea, consideras que funcionen curricularmente para ponerlos como en la búsqueda de, ¿sabes usarlos No son sí. tal cual como algo de certificación oficial. Sí. sí, sí, sí. Todo suma. Tú ponlo. Seguramente no lo conozca y te diga, ¿qué es esto de MX2? Entonces tú le explicas. Y va a sumar, seguro. Porque luego no hay tanta diferencia entre unos y otros. Entonces, cuanto más hayas tocado, dirá, pues más, menos le va a costar lo que yo le voy a explicar. Sí, sí. sí. ¿Sí? nada ah, ¿te tenemos la palabra para ahora entonces muchas gracias ah, no hay acuérdense que no se trata de acumular sino que se trata de planificar entonces eh, siempre cuando le damos el, los mejores consejos a la, a, a, al candidato o candidata. Lo que le decimos es, hay que hacer el primer un ejercicio de reflexión. ¿Dónde quiero ir? ¿Qué es lo que quiero mostrar? ¿Cómo lo quiero mostrar? ¿Cómo quiero ser visto? Todo eso depende de uno, no depende de las consultoras ni del empleador, etcétera. Él tiene una idea. Y lo que nosotros tenemos que buscar es intentarlo hacer. Y esto es parte del trabajo que cualquier profesional tiene que aprender a hacer. Es verdad, hay personas que nos dedicamos a esto, pero en la inmensa mayoría de los casos esto no se aprende sino en la dura experiencia, ¿cierto? Somos, che, una vez, otra vez y otra vez. Entonces uno lo que tiene es que reducir las posibilidades de fracaso, porque eso es lo que muchas veces frustra. Al eh, demandante de empleo. Sí. Y también frustra al que está ofreciendo posiciones porque se da cuenta del gap que tiene el mercado. Entonces, siempre háganse la pregunta al revés. ¿Esto me va a aportar valor? Y si ustedes creen en su mejor criterio que sí, algo. Polo. Y sobre todo, creo que lo hemos he dicho 300 mil veces. El mundo de actual busca más gente que sea distinta que gente que sea igual. Si todos manejamos SAP, hay toda una serie de otros programas que son importantes, relevantes y demás. Pero si yo tengo nociones de SAP y nociones sé de Oracle, y no sé por qué esa ha sido mi, este, mi, mi me ha tocado, pues eso agrega, vale. Y entonces, pues nada, llega el momento en que efectivamente esto no solamente finaliza, sino que nosotros queremos reconocer el trabajo y la atención que habéis puesto durante todas estas semanas. No es fácil, y nosotros era, para nosotros era un reto, cuatro sesiones, cuatro meses, a ver cómo sería esto. ¿Por qué? Porque la vida es la que es. Y porque no solamente estudiamos, tenemos otras muchas cosas. Entonces, yo tengo que agradecerle a todos los participantes este, la constancia, el interés y sobre todo el apoyo que nos dan en este tipo de actividades. Evidentemente, no solamente queremos que podáis decir, yo hice esta formación, sino que podáis decirlo sobre todo por qué qué os va a aportar y cómo va a enriquecer vuestro perfil profesional. Así que bueno, sin más preámbulos, esto es llamando y entregando. ¿Tienes certificado? ¿Han venido a dos o más? Ya. ¿Para ¿Para que? ¿Para que no? ¿Alejandra Torres? Gracias. Vente aquí. Adelante, por Gracias. Ana Berrocal. Entonces, puedes subir a las redes sociales, cosas. <risa> <risa> Yo soy muy poco Instagram. ¿sí? Gracias. Creo que vosotros sabéis perfectos. Gracias. Un segundito que aparece Gracias Y okay. Yudel Altagracia Polonia Muy bien bien. Dar una gracia Tanto a nuestros alumnos presenciales Como a nuestros participantes Todas estas semanas. Samantha, mil gracias de verdad. A vosotros. Ya a mí, sabéis de que este, de, de, de, de, de no te vas a librar fácilmente, no es una amenaza, simplemente una advertencia. Este, pero es sobre todo, de nuestra parte también, lo que necesitéis. Aquí, todos los días, llega talento, viene, se forma y además a, a, a, este, en varias camadas. Este, porque conviven tres eh, generaciones. ¿Tres camadas, tres camadas distintas. Así que desearos todo el éxito, seguir en la senda que vais y sobre todo permitirnos estar ¿Cómo? con ustedes para seguir aprendiendo. Muchas gracias de verdad.